Travesía es un portal que ofrece información actualizada del ámbito profesional bibliotecario, como normativa, recomendaciones o proyectos. Aspira a ser una herramienta esencial en el trabajo diario de las bibliotecas. Esta nueva versión se configura como un lugar de encuentro entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las bibliotecas españolas, para darles mayor visibilidad y promoción. Gracias a la cooperación, todos somos Travesía. nuevas formas de trabajar El futuro de Travesía pasa por ser un espacio cooperativo para el cambio y la transformación en el sector bibliotecario.